A los 12 años, los padres de Guy de Maupassant se separaron amistosamente. Su padre, Gustave de Maupassant, era un indolente que engañaba a su esposa con otras mujeres. La ruptura de sus padres influyó mucho en él. La relación con su padre se enfriaría de tal modo que siempre se consideró un huérfano de padre. El cuento al que ya damos comienzo se titula «El velatorio» y espero que te guste. El velatorio Un cuento de Guy de Maupassant Había muerto sin agonía, tranquilamente, como una mujer de vida intachable, y descansaba ahora en su lecho boca arriba con los ojos cerrados las facciones serenas, los largos cabellos blancos cuidadosamente peinados, como si se hubiera arreglado el pelo diez minutos antes de morir. El rostro pálido de difunta, tan recogido, tan relajado, tan resignado, que se notaba perfectamente qué alma bondadosa había habitado ese cuerpo. ¡Qué vida sin perturbaciones había llevado aquella abuela serena que, final, sin agitaciones ni remordimientos, había tenido aquella discreta mujer! De rodillas, junto al lecho, su hijo, un magistrado de principios inflexibles, y su hija, Marguerite, en religión, Sor Eulalia, Lloraban a lágrima viva. Desde la infancia ella los había amado de una moral muy rígida, enseñándoles una religión sin flaquezas, el deber sin comprendas. Él, el varón, se había hecho juez y, esgrimiendo la ley, castigaba sin piedad a los débiles, a los vacilantes, ella, la hembra... Totalmente imbuida de la virtud que había amamado en esta familia de austeras costumbres, se había casado con Dios, por rechazo hacia los hombres. Apenas se si habían conocido a su padre, solo sabían que había hecho desgraciada a su madre sin entrar en detalles. La religiosa pesaba como loca la mano colgante de la difunta una mano de marfil parecida al gran crucifijo que yacía sobre el lecho. De otro lado del cuerpo extendido, la otra mano parecía seguir sujetando el paño arrugado por ese gesto errático conocido como el pliegue de los moribundos. Y en la sábana habían quedado unas pequeñas ondas de tela, como un recuerdo de esos últimos movimientos que preceden a la eterna inmovilidad. Unos ligeros golpes en la puerta hicieron alzarse las dos cabezas sollozantes y entró de nuevo el cura, que acababa de cenar. Estaba colorado, sin aliento, porque había empezado la digestión. Había puesto bastante coñac en el café para luchar contra la fatiga de las últimas noches pasadas y de la noche en vela que comenzaba. Parecía triste... Con esa fingida tristeza del eclesiástico para que la muerte es un medio de ganarse el pan. Hizo la señal de la cruz y, acercándose con gesto profesional, dijo. —Hijos míos, vengo a ayudarles a pasar estas tristes horas. Pero de repente Sor Eulalia se levantó. —Gracias, padre, pero mi hermano y yo desearíamos estar a solas con ella. —Son los últimos momentos que pasaremos en su compañía, y quisiéramos estar los tres en otro tiempo cuando, cuando éramos pequeños, y nuestra pobre mamá no consiguió terminar. Tantas eran las lágrimas que derramaba, tanto el dolor que la oprimía. Tranquilizado, el cura, inclinó la cabeza pensando ya en su cama. —Como quieran, hijos. Se arrodilló, se santiguó, rezó, se volvió a levantar y salió despacito murmurando, «¡Era una santa!». Se quedaron solos, la muerta con sus hijos. Un reloj de pared oculto lanzaba en la oscuridad su tic-tac regular, y por la ventana abierta entraban los suaves olores del heno y del bosque, junto con una languideciente claridad de luna. Ningún ruido en los campos salvo el croar lejano de los sapos y a veces un zumbido de insecto nocturno que entraba como una bala, chocando contra la pared. Una paz infinita, una divina melancolía, una silenciosa serenidad rodeaban a aquella muerta. Parecía emanar de ella, difundirse alrededor, aplacar a la naturaleza misma. Entonces el magistrado, que seguía estando de rodillas con la cabeza hundida entre la ropa de la cama, gritó con una voz lejana, desgarradora, a través de las sábanas y las mantas, «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!» Y la hermana, tras dejarse caer sobre el entarimado, golpeando contra la madera su frente de fanática, convulsa, retorcida y vibrante, como en un ataque epiléptico, gimoteó. —¡Jesús mío! ¡Jesús mío! ¡Mamá! ¡Jesús mío! Y sacudidos ambos por un huracán de dolor, jadeaban, emitían estertores Luego, poco a poco, la crisis se aplacó y reanudaron los lloros de modo más tranquilo, como los momentos de bonanza siguen a las borrascas en mar agitado. Al cabo de un buen rato, se levantaron y se pusieron a contemplar el querido cadáver. ¿Y los recuerdos? Aquellos recuerdos lejanos ayer tan gratos, hoy tan atormentadores asaltaban sus mentes con todos esos pequeños detalles íntimos y familiares que hacen revivir al ser desaparecido. Recordaban hechos, palabras, sonrisas, entonaciones de voz de aquella que nunca más hablaría con ellos. La volvían a ver feliz y tranquila. Recordaban las frases que les decía y un pequeño movimiento de la mano que hacía a veces como para llevar el compás, cuando anunciaba cosas importantes. La querían como nunca la habían querido. Y calibrando la magnitud de su desesperación, tomaban conciencia de cuánto la habían querido y... los solos que ahora se encontrarían. Desaparecía su sostén, su guía. Su entera juventud, toda la parte feliz de su vida, se ponía fin a su vínculo con la vida, la madre, la mamá, la carne engendradora, los lazos con los mayores. Pasaban a ser unos solitarios, aislados, no podían mirar ya atrás de sí. La monja le dijo a su hermano. ¿Te acuerdas de que mamá releía siempre sus viejas cartas? Están todas ahí en su cajón. ¿Y si también nosotros la leyésemos, si reviviésemos esta noche toda su vida a su lado? Será como un via crucis, una manera de conocer a la verdadera mamá a nuestros desconocidos abuelos cuyas cartas tenemos y de los que tan a menudo nos hablaba, ¿recuerdas? Cogieron del cajón una decena de pequeños fajos de cartas amarillentas cuidadosamente atados y puestos unos sobre otros. Echaron sobre la cama esas reliquias y, eligiendo uno en el que había escrito la palabra padre, lo abrieron. Y leyeron. Eran esas viejísimas epístolas que se encuentran en los viejos secreteres de familia, epístolas que conservan el olor del pasado siglo. La primera decía, querida mía, otra, mi niña hermosa, luego otras, mi querida niña y mi querida hija. De repente la hermana comenzó a leer en voz alta, a releer a la muerta su historia, todos sus afectuosos recuerdos, y el magistrado con un codo apoyado en la cama y los ojos clavados en la madre escuchaba. El cadáver inmóvil parecía feliz. Sobre Eulalia se detuvo de repente y dijo «Deberíamos meterla en la tumba» hacer con ellas como un lienzo y enterrarla dentro de él. Cogió otro paquetito, en el que no había escrita palabra indicadora alguna. Comenzó en voz alta. Adorada mía, te amo con locura. Desde ayer sufro como un condenado encendido por su recuerdo. Siento tus labios contra los míos. Tus ojos clavados en los míos, tu carne contra mi carne, te amo, te amo. Me has hecho enloquecer, mis brazos se abren, jadeo con esfuerzo presa de un inmenso deseo de poseerte de nuevo. Todo mi cuerpo te llama, te quiere, he conservado en mi boca el sabor de tus besos. El magistrado se había incorporado, la religiosa se interrumpió. Él le arrebató la carta de la mano, buscó la firma. No la había, solo debajo de estas palabras. El que te adora. El nombre Henry. Su padre se llamaba René. No era, pues, él. Entonces el hijo rebuscó con mano rápida en el pequeño paquetito de cartas, cogió otra y leyó. Y no puedo vivir sin tus caricias. Y de pie, Severo, como en su tribunal, miró a la muerte impasible. La religiosa derecha, como una estatua, con un resto de lágrimas en la comisura de los ojos, mirando a su hermano, aguardaba. Entonces él cruzó la habitación a paso lento, ganó la ventana, y con la mirada perdida en la noche se quedó pensativo. Cuando se volvió sobre Eulalia, con los ojos ya secos, seguía de pie cerca de la cama, con la cabeza acachada. Se acercó, recogió las cartas con gesto rápido, tirándolas desordenadamente dentro del cajón. Luego cerró las cortinas del lecho y cuando la luz del día hizo palidecer las candelas que velaban sobre la mesa. El hijo lentamente dejó su sillón y, sin volver a mirar por última vez a su madre que, condenada, había excluido de sus vidas, dijo parsimoniosamente. Vámonos, hermana. Fin